...cerquita a Susana Jiménez que iba ingresando y dialogó un ratito con Canal 7 y vamos a ver justamente lo que fue esa, esa previa y la palabra de los famosos ingresando a ver a alentar a la selección en esta clasificación no quiero opinar. Por a ver si Le traigo la suerte. Cuidado, chicos. No se van a caer. Vamos, Un beso para Messi Perú, nada más. La la más. Copa, ¿Pero ¿Pero igual, Perú, ¿no? los amo no, no, siempre. Un beso para eso? Natalia. Un beso para Natalia. ¿Otra vez Sí, sí, ¿Tira? otra vez. Estás enamorado. ¿Qué querés? ¿La careta de Messi la vas a usar, Susanao? Por favor. Germán. A Leonel, ¿qué le dirías hoy? ¡Ay, que lo ama. que te va a ¿Qué le dirías a Leonel? Que lo amamos, ¿no? A los gritos, Susana, y sí. como es ella. Que lo amamos y, y muy simpática, muy carismática, como como lo es siempre. También se la vio después en la tribuna, también muy amable con, con todos los hinchas que requerían de alguna foto o un video o la, ¿La careta la regalaban? ¿La tuvo que comprar, Susana? No, la traía. La, ¿La verdad traigo? que no vimos que regalaran careta de Messi. A lo mejor se la dio alguien en el, en el camino. ¿Del ¿De eh, entorno? Eh, le dijimos mejor. que iba a hacer, se la iba a poner y se, se la puso ahí en la careta. Y después la mantuvo durante todo el encuentro. creo que la va a guardar porque si va al de octavos, es obviamente dejaba la, esa careta. Bueno, la nota que dio la vuelta al mundo. Recién la veían los periodistas, los colegas de Uruguay. La han visto en Perú, la han visto en Estados Unidos. Bueno, Susana Jiménez para todo el mundo, de la mano del Mati Pascualetti, esa pregunta. Y me quedo ahí en el medio. ¿Quién es Natalia? Que todo le un beso para Natalia. <risa> la esposa porque de la que Porque le ahí. acercaba la gente y le pedía, claro... <risa> Le pedía saludos para Perú como le pidió el chico, y este chico le pedía un beso para Natalia, pero se lo había pedido como tres veces, claro. y por eso Susana dice otra vez para Natalia. Claro, Natalia, <risa> Natalia. Que no se le grababa pero el video, le contesta, que no se le grababa el video. Viste que él le contesta, eh, pero que y qué querés, llevó 30 años, o llevamos 30 años, así que evidentemente claro. es toda una vida juntos. El esposo o la pareja desde hace mucho tiempo. Sí, porque le decía estás enamorado y sí llevamos 30 años juntos salvo si le bueno, y porque contando... Natalia lo dejó ir al mundial entonces ahora le tiene claro, que conseguir claro. el, el, el saludo legalito. Susana salva todo bueno, salva contá... todo olvídate, olvídate contanos algo de Marley por favor y a Marley lo encontramos en el centro de prensa que está allí en Misere una de las una de las partes centrales de, de Doha que está también haciendo su trabajo para su, su programa dando vueltas por todo Qatar, se queda por el mundial es un un asistente permanente. Y lo que nosotros creíamos es que Marley tenía más mundiales que Messi que Ronaldo. Entonces, eh, por ese lado lo, lo encaramos. Y bueno, algo positivo tenés en el fútbol, Marley. Tenés más mundiales que Messi que Ronaldo. Y no, es el cuarto, le falta uno porque estuvo ausente en dos. Marley nos contó y es lo que dice en la nota que vamos a ver a continuación. Vamos. Bueno, Marley, sí. gracias por recibirnos. Eh, ¿Disfrutando tu mundial número? Sí. Cuatro. Cuatro? Sí, sí. O teníamos el dato que teníamos más, que tenías más mundiales que Messi que Cristiano? No, yo, y yo van. Cuatro, ¿O por el quinto. Ganando. Cuatro quinto, no, ¿O me están ganando, quinto. me están ganando. ¿Cómo estás disfrutando <ríe> yo Qatar? Yo no fui al de Brasil y no fui a Sudáfrica, pero el resto sí. Ah bueno, mira si metías esos dos, estabas sí, arriba estaba, de ellos. Sí, fueron dos que fallé ahí. ¿Cómo disfrutas del Mundial? Me encanta, sí, yo lo paso genial y es una experiencia genial y... Como padre, estar con tu hijo y ver eso, y disfrutar los goles y gritarlo, así que muy contento. Particular, pero se puede trabajar normal, no hemos tenido problema en ningún lado, ¿no? ¿Ustedes Hasta cómo ahora, lo han tratado? No, no, todo, todo bien. Ahí a veces se desbordan en algunos lugares, pero viene bien. La última, Argentina, Australia. Eh, ¿Conocés Australia. algo de Australia? Vos eh, sí conocés eh, tú, Australia. Estuve en Australia varias veces y, y yo creo que, vamos. esperemos que sea fácil, pero <risa> <que risa> no suframos. Bueno, muy buena onda. Esperemos ¿no? que sea fácil. Re bien, Mati, sí, sí, cómo charlaba. Onda. Sí, buena onda, buena onda a todos. Por lo que buena onda, distendidos. Están también inmersos en el clima sí, que, que brinda el seleccionado argentino en este mundial después de, de aquel arranque trunco. Ya ahora es otro el aire que, que se respira y hay mucha confianza en poder llegar lejos, ¿no? Así claro, que bueno. Claro. Si sí, sigue sí, sí, Argentina, seguimos todos, entonces hay buen clima. Bueno, hay buen clima sí. y hasta los ingleses o algunos ingleses que están apoyando a la selección argentina.